Estamos aquí en la esquina del Círculo de Bellas Artes con motivo de la Feria de la Ciencia y vamos a poner en este espacio en marcha una pequeña ponencia que se llama Física del Rock and Roll. No os creáis que es nada aburrido, es lo contrario. Todos los que estáis en esta acera, y en la acera de enfrente, y en la acera de más allá, y en la mismísima Cibeles, o hasta en la puerta de Alcalá deberíais venir a la esquina del círculo porque va a empezar la física del rock and roll. el lanzamiento en onda este lanzamiento y con esto va a terminar esta ponencia sobre la física del rock and roll que no bailamos aquí porque no tenemos la música pero hoy a las 5 bailamos todo esto con música en el hall del círculo de bellas artes y en esta esquina seguirá viendo algunas demostraciones de ciencia a lo largo del día.